Bien. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema 8, que es razonamiento sobre programas. Bueno, era el tema 8 en la asignatura de informática de primero y en esta asignatura es el tema 6. La diferencia, pues que en primero se hizo razonamiento sobre programas, escrito en Haskell, eh, y las demostraciones se hacían a mano. Ahora lo que vamos a ver es cómo esos programas que están en jaque se escriben en Isabelle y cómo se hacen las demostraciones dentro de Isabelle. Y lo vamos a hacer en tres partes. Primero, solo con razonamiento ecuacional. Segundo, cuando vamos a hacerlo sobre, por inducción sobre los números naturales o Bien, vamos a poner un ejemplo que es la función longitud. La función longitud está definida como, en jaque, la longitud de la lista vacía vale 0. y la longitud de una lista que tiene un primer elemento y un resto, va a ser la longitud del resto más uno, sea quien sea el primer elemento. Por eso lo he dejado anónimo. Bien, veis que un programa en jaque, un programa funcional, no es más un conjunto de ecuaciones. En este caso, dos ecuaciones. Y por nombrarlas, por tener, digamos, una forma est est estándar de nombrar las ecuaciones, he usado el nombre de la función y poniéndole un número. Esta es la primera ecuación de la definición de longitud y esta es la segunda ecuación de la definición de longitud. Y con esas dos ecuaciones es como realmente se realizan los cálculos en programación funcional, porque es simplemente sustituir iguales por iguales hasta que se llega a una expresión que ya no se puede seguir simplificando, y ese es el valor. Por ejemplo, la longitud de la lista 2, 3, 1. Tendríamos que ver cuál de las dos ecuaciones se puede utilizar. La primera no se puede usar porque la lista no es vacía, luego tenemos que usar la segunda. Usando la segunda, me quedo con el resto, que es 3, 1, y esto va a dar 1 más la longitud del resto. Bien, aquí hay una rata, porque el resto tendría que ser 3, 1 pero no cambia el cálculo. Bien, y la justificación. ¿Cuál ha sido la justificación de este paso? La justificación es que he utilizado la segunda ecuación de la definición de longitud. Bien, y repetimos. Esta lista, la lista 2, 3, como vuelve a ser no vacía, no puedo aplicar la primera, tengo que aplicar la segunda. Otra vez aplico la segunda, me queda 1 más la longitud de la lista 3. Otra vez, la lista 3, como no puedo aplicar la primera, aplico la segunda. Aplico la segunda y me queda 1 más la longitud del resto. Pero la longitud del resto de esta lista es simplemente la lista vacía. Bien, y ahora lo que tengo que calcular es esta, simplificar, es esta expresión, longitud de la lista vacía. Ahora está claro, la segunda no la puedo utilizar. Lo que tengo que utilizar es la primera. Y utilizando la primera ecuación, la longitud de la lista vacía es 0. Y ahora ya simplemente por la aritmética 1 más 1 más 1 más 0 da 3. Bien, Ese ha sido, esa ha sido la demostración eh, a mano. Bueno, ¿cómo se hace esto en Isabel? Eh, vamos a ver que no tenga problema otra vez con el cambio de, de ventana. Voy a cambiar de ventana. Vamos a irnos a. <coughs> Isabel, bien, ya tenéis la ventana de la teoría en Isabel, esta teoría la tenéis, eh, lo, vamos, el contenido de la teoría lo tenéis también en la página de la asignatura, y vamos a hacer el primer ejemplo, mirad, la función longitud, veis que esencialmente, en fin, salvo que hay que escribir función, que los tipos son distintos, que hay que poner donde, y que hay que poner la barra vertical para las ecuaciones, pero esencialmente, ¿qué me queda? Me quedan dos ecuaciones, igual que en el caso de Haskell, y bueno, incluso aquí, aunque le he puesto la X, si lo quiero que todavía se parezca más, esa X la puedo dejar anónima, porque en realidad no la estoy usando. En la derecha no aparece ninguna referencia a la X. ¿Veis que es prácticamente lo mismo con alguna Diferencias pequeñas en la sintaxis entre Jaque y e Isabelle, en lugar del sostenido de Isabelle, en Jaque lee los dos puntos. Bien, y si quiero calcular, bueno, pues, el, ¿es verdad que la longitud de la lista ABC es 3? Pues Isabel me responde sí. Es más, si yo lo hubiese dejado, se hubiese quitado esto y le pregunto cuál es la longitud de la lista ABC, pues me hubiese dicho que el número natural 3. Bueno y el cálculo que hicimos demostrar que la longitud es 3 ¿cómo se hace? ¿cómo se eh, le plantea esta demostración a Isabelle? Pues como siempre ponemos la palabra lema y lo que queremos demostrar ¿y cómo se hace? Pues aplicando simplemente las reglas de simplificación. Ya está, no nos vamos a meter en más detalle ya lo veremos en, en los casos más interesantes. Incluso esto que aplica simplificación y ya he terminado, estos dos pasos se pueden reducir en uno y decir que eso lo puede hacer simplemente por simplificación. Bueno, vamos al siguiente ejemplo y otra vez tengo que hacer otro cambio de pantalla. Me tengo que ir a las transparencias. Bueno, el segundo ejemplo que este ya lo hemos hecho sin variable, es relativo a la función intercambio. La idea de la función intercambio es que cambia de orden los, las dos componentes de un par. Entonces, la función intercambio x y ¿qué me va a dar? Pues me va a dar el par y x. Y como ahora no hay más, pues bueno, un intercambio. Y una propiedad que podemos demostrar es que la Función intercambia es potente. Es decir, si aplico dos veces la función intercambia a un par, el par queda exactamente igual. ¿Cómo? Hombre, ¿cómo se hace la demostración? Bien, aquí tendría que aplicar la definición. Entonces, aplicando la definición, el x y me lo va a cambiar en el ix. Y otra vez, si vuelvo a aplicar la definición del intercambio, el par y x le vuelve a dar la vuelta y me da el x. Veis que en este caso, bueno, hay una única ecuación, pero he tenido que aplicar dos veces la función. Vamos a ver cómo esto se hace en Isabelle. Otra vez, cambio de la transparencia a Isabelle bueno, la definición la definición es prácticamente igual con las pequeñas diferencias mira que lo es par pero la ecuación es intercambia x igual a y al par y x y con eso, bueno, yo le puedo preguntar ¿es verdad que el valor de v va a ser lo mismo que v1? me dice que es verdad o le puedo preguntar ¿quién es el valor? ...de V... ...pues me va a decir que... ...el valor de intercambio V... ...pues me va a decir que es el v ...que es un par... ...que pro, pertenece al producto cartesiano... ...de V por a. Bueno, una vez que... ...escribimos una definición... ...lo que hace es aquí, eh, Isabel... ...es que... ...añade una regla más de simplificación... ...la regla correspondiente... ...a la definición... ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? Bien, como lo hemos hecho con FUN, la regla, la forma de llamarle son regla, el nombre de la regla, terminado en SIN. Podemos ver esa regla porque si yo ahora le pregunto, muéstrame, el muéstrame, muéstrame el teorema correspondiente al nombre, intercambia SIN. Si le pregunto esto, Isabel me enseña exactamente el contenido. Bueno, ya que sabemos que antes lo que habíamos puesto, el 1, el 2, el punto 1, el punto 2, pues, fijaros, él va a poner punto sin 1, sin 2. Aquí también, si hubiese puesto sin 1, pues también me lo hubiese dado. Me lo va numerando. Y es simplemente reglas de simplificaciones correspondientes a la definición. Bueno, vamos a hacer el problema... Mira que, igual, igual que los temas anteriores, el ejemplo tiene un número y la página es la página de la transparencia donde está la demostración. Bueno, y vamos a ver cómo se puede hacer. Y vamos a considerar también distintas demostraciones. La primera, es decir, mira, eh, digamos la telescópica, dice que lo haga Isabel, de forma automática, decimos. Que lo no haga is Isabel por forma automática, bueno, pues no lo ha hecho. ¿Qué hubiese pasado si lo que le digo hubiese sido una cosa falsa? falsa? Le digo, bueno, intercambia X y e XX. <coughs> y le digo que lo haga de forma automática y me dice que no lo puede demostrar. Hombre, no lo puede demostrar porque es falso. <coughs> Vale. Vale. Lo dejo como estaba. Auto es un mecanismo, eh, vamos, es una táctica de simplificación, de demostración, que incluye simplificación y más cosas. A veces, en lugar de usar auto, se puede hacer con menos, con una extra, eh, con una regla que use menos posibilidades que es la regla de simplificación pero eso es cuestión ya de, de de gusto y no habría bueno también se podría hacer porque aquí tú le dices bueno vale por alto por simplificación pero si quiero saber con qué regla estoy trabajando bueno entonces le tengo que especificar qué regla quiero que use Solo esas reglas, porque simplificación lo que significa es utiliza toda la base de conocimiento, todas las reglas que tiene la base de conocimiento. Pero si le quiero ayudar, es decir, si le quiero, y nos estamos acercando de la demostración telescópica a la demostración microscópica, si quiero precisar qué reglas estoy usando, le decir, bueno, vale, hazlo utilizando. Únicamente, él solo es utilizando, únicamente para simplificar la regla de la definición de intercambio. ¿Vale? Con eso bastaba. Veis que estas tres son automáticas, pero bueno, la tercera es una automática más detallada. Esto se podría hacer también aplicativa, es decir, bueno, o hacerla en declarativa. Vamos a ver eh, en la demostración declarativa cómo se Bien, esta declarativa se va a aproximar, lo va a hacer paso a paso, porque lo que estamos diciendo aquí, intercambia X y, intercambio intercambia X Lo primero que tiene que hacer es aplicar intercambio X y el de intercambio X me va a dar Y X, efectivamente, y después el intercambia Y X me va a dar el X Y. ¿Vale? Mirad que aquí es la primera vez que hacemos lo de encadenar. Aquí he puesto una igualdad. Pero la demostración que es, la demostración que hemos hecho a mano es una cadena de igualdades. ¿Cómo se encadenan igualdades en Isabel? Pues utilizando el también. Es decir, tengo una igualdad y también tengo otra igualdad. Pero fijarse que en esta igualdad, en la parte izquierda, he puesto tres puntitos esos tres puntitos ¿qué es lo que representa lo que representa es la parte derecha de la igualdad anterior porque así es como se está produciendo el encadenamiento mirá que aunque yo he escrito tres puntitos ¿qué es lo que me está escribiendo? ¿cómo lo está interpretando esos tres puntitos? Isabel? intercambia y x que era precisamente la parte derecha de la igualdad anterior bien y ahora, cuando termino la cadena de igualdades, digo, ¿Y finalmente. Y el finalmente, ¿qué es lo que hace? Pues el finalmente lo que hace es unir la parte izquierda de la primera igualdad con la parte derecha de la última igualdad. Mirad que eso es lo que ha hecho el finalmente. Ah, y eso es lo que pone en el esto. Esto que es parte izquierda de la, prim de la primera igualdad Parte derecha de la última igualdad. Y precisamente eso es lo que quiero demostrar. Y con eso se termina la demostración. Mirad que esta última demostración que hemos hecho es una demostración que tiene exactamente la misma estructura que la que hicimos a mano. Es ¿eh? aplicar dos veces la definición de intercambio. Pero todavía se puede acercar más, Mira que la primera dije, la primera es telescópica eh, digamos de caja negra, se hace la demostración y lo hace Isabel solo, vale en esta ya hemos eh, nos hemos acercado más a lo que está pasando y tenemos la estructura pero podemos seguir porque aquí cuando le estoy diciendo sin aquí que está usando, está usando todas las bases Todas las reglas de simplificación que tiene en la base, en la base de conocimiento de Isabel. Que son muchas. Son decenas de miles. Entonces, ¿podemos hacer la demostración todavía más precisa? Es decir, en cada uno de estos pasos, indicar exactamente qué regla estoy usando. No que la, No deja que... No Isabel la busque. Bueno, pues vamos a hacer ahora la demostración declarativa detallada. Mirad, en la anterior... Pero, en realidad, mirad eh, que en lugar de simplificación, ¿qué es lo que estoy poniendo? Simplifica utilizando solo la regla de la definición de intercambio. Aquí lo mismo, solo la regla de intercambio. Y aquí, bueno, pues no es ni por simplificación, es simplemente por esto, porque al final lo encadena y ya está. ¿Veis que...? Aquí esta demostración sí es totalmente detallada. ¿Por qué? Porque en cada uno de los pasos estoy diciendo exactamente qué regla estoy usando. Así que podemos tener demostraciones telescópicas, automáticas, de demostraciones microscópicas, en el que vamos en todos los detalles. La microscópica solo usa el SIMS only, el esto y el regla, nada más no deja ningún paso automático más. Y las demostraciones que os pedimos son precisamente las detalladas. Aunque el consejo es que empecéis por las automáticas y bajando cada vez a más detalle hasta llegar a la demostración detallada. Bien, y lo que os he comentado, bueno, pues lo tenéis también aquí. Vamos a ver el siguiente ejemplo y... Esto es otro cambio de pantalla y como voy a cambiar de pantalla, pregunto, ¿eh? aquí había cosas, ¿Eh? ¿se entiende lo que llevamos hasta ahora? ¿Alguna cuestión? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Vale, Enrique dice que sí, bien, pues entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, volvemos otra vez a la transparencia. <coughs> Voy a comprobar que se está viendo. Vale, se ve. Eh, a ver, aquí hay una pregunta. Eh, el método aplicativo se puede usar, pero mirad, eso lo tenéis claro. Se puede usar, pero hay que ser también detallado. Lo que no vale es el aplicativo sin llegar a los detalles. En el aplicativo Usa el SIM pero sin, solo con esta regla. ¿De acuerdo? Se puede hacer aplicativo o declarativo, pero en cualquiera de los dos casos detallado, porque los dos admiten que la demostración sea detallada o sin detalle. Está claro. Y además, en la clase de hoy sí que voy a ver siempre los aplicativos y los declarativos. Lo que no voy a ver siempre es los ambos con todos detalles. ¿Está claro, no? Bueno. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver. <coughs> Vuelvo otra vez a la transparencia. Y nuestro, esta es la que hemos hecho. Y ahora vamos a ver una propiedad de la función inversa. La inversa de una lista vacía es la lista vacía. Y la inversa de una lista que tiene primer elemento y el resto. Se hace en la inversa del resto. Y al final se le añade. El elemento y para añadirlo, bueno, pues usamos la concatenación. Bueno, y estas son las dos. ¿Cómo demostramos que la inversa de una lista que tiene un elemento es la lista con ese elemento? ¿Cómo sería la demostración? Bien, vamos a analizar la demostración, porque aquí es la cuestión del análisis de las demostraciones, lo que nos interesa. No, no es ver que Isabel sabe mucho. Eso, bueno, eso es como el que tiene, tiene un tío en Vamos a ver. La inversa de X. X, por pues vamos, la lista que un el único elemento es X, también la podemos escribir por la anotación de la lista. Esto es una lista que tiene el primer elemento X y el resto de la lista vacía. Con lo que, de las dos ecuaciones, la que tenemos que aplicar es la segunda. Cogemos la segunda y ¿qué va a ser? Pues esto es la inversa del resto de la lista vacía y al final le tengo que añadir X. Ahora tengo que calcular... La inversa del resto. Para calcular la inversa del resto de las dos ecuaciones está clara que voy a usar la primera. Uso la primera de la inversa del resto, y en lugar de la inversa, perdón, la inversa del resto. La inversa del vacío. Y la inversa del vacío es simplemente el vacío. Mirad que aunque aquí no lo tengo, por eso he cogido también este ejemplo, me queda un paso, porque aquí tendría que concatenar la lista vacía con la lista que solo tiene x. Pero, ¿qué es lo que uso? ¿Qué regla de simplificación uso aquí? Pues aquí uso la, la definición de la concatenación, porque concatenar el vacío con cualquier cosa es cualquier cosa. Bueno, ¿cómo traducimos esta demostración a Isabel? Bueno, pues vamos otra vez, cambiamos la pantalla. Me voy donde tenemos la teoría de Isabel y vamos a ver el ejemplo. Primero, la definición veis que es prácticamente lo mismo. Podéis calcular un valor y vamos a la demostración. Y lo mismo, lo que hicimos antes. Vamos a ir de demostraciones sin nada de detalle a las más detalladas. ¿Cómo sería la demostración automática, la telescópica? Bueno, se le dice por sin y ya está, por simplificación. Y no nos metemos en ningún detalle. Le dejamos todo el trabajo que lo haga Isabel. Esta sería automática, sin más. Esta sería automática, pero utilizando aplicativa. Bueno, pero aquí el SIN sigue diciendo que automáticamente Isabel busque las reglas que tiene que utilizar. No le estamos diciendo qué reglas está usando. Eso sigue siendo caja Bien, y con y si queremos meternos en los detalles, nosotros que hemos visto? Pues hemos visto que íbamos a usar la regla de inversa y la regla de la definición inversa y la definición del lap. Me voy a parar aquí un detalle, eh, un poco. Mira, si yo le busco, le digo <coughs> que me enseñe teorema quién es la inversa Simple. Uno, esto que me enseña. Esto es la primera regla, la primera ecuación de la definición de inversa. Inversa del vacío vacío. ¿Quién es el segundo? Control C. Eh. Vaya. Eh. TH. el segundo que es inversa punto sin 2 ¿Sí? eh, bien aquí vemos que el, esto de aquí esto es la ecuación correspondiente a la, la segunda ecuación correspondiente a la definición es prácticamente lo mismo pero como somos variables pues por eso pone esos interrogantes pero también tenemos la regla de la concatenación. Mirad, igual que hemos dicho la concatenación, si yo le pregunto, teorema, tengo que venir aquí, teorema, y le digo, enséñame de la concatenación, que en fin, la concatenación es Appen, ¿cuáles son sus reglas de simplificación? Bueno, de todas formas, fíjense que cuando he escrito Appen, ya me está diciendo nombre. Dice, Appen, ¿qué quiere? El Appen con el nil. Bueno, le puedo decir que me enseñe AppenNil. ¿Y AppenNil qué es? ¿Qué regla es? Pues es la regla que el vacío con cualquier cosa es el vacío. Esta es esta regla de aquí. Y lo ha hecho simplemente co al completar. Siempre, ya he dicho que también otra forma de hacerlo... Es que son reglas de simplificación correspondientes a, a cada definición. Entonces, yo también le podría haber preguntado: ¿quiénes son las reglas de simplificación del APE? Y mira que me enseña las dos. Si le hubiese preguntado: ¿quiénes son las reglas de simplificación? ¿Cuál es la regla, la primera regla de simplificación del APE? Cojo el nombre de la función regla de simplificación y quiero la primera. Entonces, ¿qué es lo que me está escribiendo? Esto de aquí. Veis que esto es forma de consultar la base de conocimiento de Isabel, que Isabel tiene muchísimas reglas. Eso de muchísimas, vamos a ver la otra forma de buscar. Y otra forma de buscar es con buscar teorema. Bueno, eso también lo podéis usar con esta pestaña, con la pestaña de preguntas. Pero volvamos hacia aquí. Si yo le digo a Isabel Ye, búscame teorema, eso lo que significa es, bueno, ponte a buscar todos los teoremas que tienen la base de conocimiento. Mirad, ¿qué es lo que me contesta? Pues me dice que ha encontrado 19.675 teoremas, del que solo me muestra 40. Es decir, cuando dije que dejamos que... Isabel busque solo de todo eso, cual, de esos casi 20.000 teoremas. ¿Cuál es el que va a utilizar? Bueno, lo hace rápido, pero está haciendo un trabajo. Nosotros, esta búsqueda de los teoremas, cuando estamos buscando algo, pues decía yo quiero buscar cómo se llama este teorema. Bueno, uno puede decir, pues me pongo en los 20.000 y lo busco. Eso le va a costar un poco de tiempo. Pero... Otra forma de buscar es pensar en la estructura. ¿Este teorema qué tiene? Este teorema tiene algo concatenado con algo igual a algo. Ese algo es lo que he puesto aquí con la raya subrayada, la anónima. Le Estoy diciendo, busca teorema en donde aparezca este patrón. Bueno, pues ahora he encontrado 30. Ya ha reducido la búsqueda, los 20.000 se me han quedado en 30. Bueno, pero buscar todavía en esos 30 puede ser pesado. ...aunque en realidad ya lo tengo aquí... ...este es el que quiero... ...el en ...ya lo he encontrado... ...pero podría ser la búsqueda... ...precisando más... ...poniendo aquí... Eh, ...en lugar de dejarlo variable... ...poniendo vacío... ...si ahora le digo que me busque... ...teorema con esta forma... Eh, ...hay que dejarle un tiempo para que... ...veis que ya he encontrado dos... Ha encontrado el APEN vacío y muchas veces están recargados los nombres, por otro sentido, porque también está como el, eh, el elemento neutro por la izquierda de la concatenación. Esto que aparece aquí no hay que ponerlo, que es porque está en la teoría de lista. En la teoría de lista, pues están estos dos teoremas: este viene de la definición del de APEN y este, que es el elemento neutro. ¿Vale? Bueno, pues ya que sabemos los nombres de los pasos que tenemos que utilizar, ahora lo que queda es ensamblar los pasos. Vamos a ver cómo sería la demostración que quiero que se aproxime lo máximo posible a la que hemos hecho a mano. Bien, si lo hacemos, mirad, esta es la pregunta que hizo antes Manuel. Esta es una demostración aplicativa detallada. La otra que hemos visto hasta, hasta ahora era en aplicativa sin detalle. Esta es una demostración aplicativa, pero aquí no he detallado nada. Bien. Bueno, pues este es el objetivo. Tengo que demostrar que la inversa de X es X. ¿Qué hago? Pues primero le digo, aplica solo la segunda ecuación. Si aplica la segunda, mira que en lugar de este objetivo, ¿qué objetivo me va a poner? Pues ha aplicado la segunda y ahora ¿qué? La inversa del vacío concatenada con el x ahora quiero simplificar la inversa de vacío cuál es la regla que me permite simplificar la inversa del vacío la primera regla de simplificación y cuando lo diga que la use que hecho pues en lugar de inversa del vacío qué es lo que me ha dejado el vacío y ahora tendría este problema que resolver sería el siguiente paso es la concatenación. Y ahí es donde entra en juego lo que hemos estado haciendo. Porque cuál es la regla que me permite eh, que me justifica esta igualdad. Pues la regla, la primera regla de simplificación del lápiz. Está claro lo de lo que decía de sí se puede aplicativa, pero aplicativa detallada, llegando hasta la regla que hasta la regla que estamos utilizando esta es la diferencia en una aplicativa pero no detallada y siempre claro aquí las cosas no son blanco y negro puede haber nivel de detalle tan detallado la demostración tiene 10 pasos y el detallado 8 hay dos que lo he dejado sin sin porque en fin, eso es lo que se eh, está haciendo es analizando las pruebas para llegar al máximo de detalle ha quedado claro la idea, la pregunta anterior de lo de la simplificada, ¿vale? lo de la aplicativa, detallada y no, en este ejemplo. ¿Eh? A ver, que alguien diga algo porque si no, no sé si estoy hablando, si se está escuchando. Vale, vale, vale, vale. Vale, hay es que tener en cuenta de que... Aquí también hay una duda de quién está al otro lado. Si se está escuchando no. Bueno, vamos, <coughs> seguimos. Eh, ya hemos hecho la demostración automática, la aplicativa no detallada, la aplicativa detallada, y vamos a seguir viendo distintas demostraciones del mismo teorema. Bueno, vamos a hacer ahora la demostración declarativa pero simplificada, sin meterme en los detalles. Mira, aquí lo que estoy diciendo. En el primer paso, que le digo? Le estoy diciendo, la inversa de la lista vacía va a ser la lista que tiene el X y el resto vacío. ¿Cómo? Por simplificación. No me meto en detalle. Y aquí estoy encadenando también la parte izquierda en inversa X ...es igual a esto, por simplificación. Eh, la siguiente, el inversa de la inversa, el inversa del vacío, me la va a dar vacío por simplificación. Eh, el vacío concatenado con la lista X me va a dar la lista X por simplificación. Y finalmente, uniendo la parte izquierda de la primera con la parte derecha de la última, el finalmente... Bueno, eso es lo que se tiene. Esto es lo que tengo en el esto. Entonces ya también, por simplificación, ya lo tengo. ¿Veis que esta es, digamos, la estructura? Aquí tengo exactamente los pasos. Pero no es detallada. ¿Por qué? Porque aquí cada vez que estoy diciendo sin, sí, es ¿eh? con algunas de las 20.000 reglas que tiene. Bueno, una de las 20.000 reglas la habrá usado. La pregunta es, ¿qué reglas? entonces cuando hay hay que ir al simplificar solo con las reglas que te estoy diciendo no con las 20.000 porque las 20.000 no son necesarias bueno, y entonces pasamos a la demostración declarativa detallada bien bueno <coughs> eh, aquí el, el paso no lo es no detallado se podría se podría incluso quitar Vamos a ver, estoy haciéndolo mal, control Z, a ver, si en lugar de empezar aquí, porque esto era, empiezo aquí. Bueno, bien, en el primero, cuando he pasado de la inversa de la lista X a la del resto de la lista concatenado con ese elemento que estoy usando. Bueno, pues lo que estoy usando solo es, es la segunda. En este paso que he hecho, pasar de la inversa del vacío al vacío. ¿Qué regla es la que me permite dar este paso? Veis que aquí lo que estoy haciendo es de la inversa del vacío al vacío. Está en es la siguiente igualdad. ¿Qué regla es la que me permite eso? La primera ecuación de la definición de inversa. En este paso, ¿qué estoy haciendo? Aquí lo que estoy haciendo es la concatenación de la lista X. Vacía, con la lista que solo tiene X es X. ¿Esa qué regla es la que me permite? Pues la regla que me lo permite es la, la, la, la primera regla de simplificación de la concatenación. Y en el último, este de aquí, en realidad, finalmente, finalmente, ¿qué es lo que hace? parte izquierda de la primera ecuación de la cadena con parte derecha de la última es decir, lo que hace es coge inversa de X igual a X eso es lo que hace finalmente y eso es precisamente, en fin, eso precisamente es lo que quería demostrar veis que en esta demostración a, la dif a diferencia de la anterior, aquí toda, esta es una demostración declarativa es una demostración declarativa que me muestra la estructura. Esta lo que ha hecho es rellenar los detalles. Ahora, en cada paso, le estoy indicando qué regla está utilizando. Y con eso tenemos la demostración detallada. Bueno, <tose> uh, vamos a hacer el 45. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Y después ya nos metemos en las demostraciones por, en las demostraciones por inducción, tanto en los naturales como demostraciones por inducción en las dichas. Pero antes de darle a al parar la grabación, ¿alguna pregunta de lo que llevamos? Bueno, pues entonces voy a parar la grabación y seguimos dentro de cinco minutos.